¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos acá iniciando este capítulo de Ataque Directo Tercera División, ya comenzando obviamente una nueva semana para nosotros, eh, tras una semana de, de bastante información, eh, tuvimos hartas cosas que conversar, harto que, que hablar, harto que que se nos dio una vuelta a todo lo que habíamos dicho incluso, a todo lo que habíamos conversado y, y avisado anteriormente. Así que hoy hay harto que debatir, así que ya voy saludando y agradeciendo a la gente que, que está sintonizando el programa. Recordarle que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba ataque directo radio, ya sea en Instagram, Facebook o Twitter. Y también seguir a la radio, nuestra casa oficial, tu zona X, eh, arroba tu zona X, en Instagram, Facebook y Twitter. Y por acá es donde estamos haciendo la transmisión de forma... Online. Saludo a mi colega, a mi panelista ahí, que no me ha fallado, solamente de, desde que se enfermó estuvo ausente de un par de partidos, pero ya está totalmente recuperado. Un poquito que me lo pilla la, la tecnología, pero está presente, que es lo importante. ¿Cómo está, Alexi González? Bien, bien, Mauricio, Sí, aquí tratando de hacer conexión con los distintos dispositivos que tenía ahí haciendo malabares, pero ya estamos. ¿sí? Puedo conectarme. Eso es lo importante, que, que va a estar presente ahí. Eh. Logró la conexión, costó, pero ya estamos sacando esto adelante. Saludamos también a los panelistas que lamentablemente no, no han podido estar. Me imagino que la gente lo extraña. Le mandamos saludos a Nico, a Gonzalo, a profe Tulio, a Poeta, que me imagino que en algún momento también se van a unir a la conexión. Para el día de hoy trajimos eh, a una persona que refleja lo que es el esfuerzo en una división que no es trampolín para los jugadores, sino que también es trampolín para aquellos profesores, profesionales que trabajan de buena forma en las redes sociales se llevó muy buenos comentarios de, de, su, de sus colegas, quienes estuvieron con él, y bueno, es un conocedor innato de lo, que, de lo que está pasando en la actualidad también del fútbol nacional y de la tercera edición, así que pido ahí a mi coordinador de piso un aplauso para el profesor Claudio Cártenes, que nos acompaña para analizar el capítulo del día de hoy. ¿Cómo está, profe? Hola, Mauricio, muchas gracias por la invitación. sí la verdad es que, eh, bien, grata eh, esta conversación vamos a tener seguramente hablando de fútbol y, y para mí sorpresa cuando vi este programa por primera vez, vi tu faceta de conductor y la verdad que nos sorprendió bastante bien. Así que felicitarla también por la iniciativa que tienen de promover el fútbol a través de estos medios digitales. Así es, importante bueno, darle vitrina. Nosotros también nos hemos ido puliendo, todos llegamos acá como inexpertos. De hecho, casi nadie tiene como oficio la, ser locutor o, o el tema de la comunicación. Pero lo bueno es que conocemos y estamos inmersos en la, en la división. Cuéntenos un poquito, profe, usted, cómo ha estado en lo personal, su familia, con todo esto de, de la pandemia. Bien, eh, complicado llevando este proceso como todo, supongo. Eh, es difícil eh, pasar de tener absolutas libertades a tener que estar eh, confinado y con algunas restricciones, pero obviamente por el bien común, tratando de, de mantenerme activo, entrenando un poco, eh, estudiando mucho, eh, trabajando harto también vía... Vía videoconferencia, actualmente estoy trabajando en dos eh, universidades, haciendo clases, eh, la verdad es que es algo que me gusta bastante también, así que con eso me podría mantener activo y cuidando a los míos también dentro de, de, de este confinamiento que es bastante complejo para todos. Eso, bueno, es lo importante, seguir cuidándose, seguir entre comillas activo y haciendo caso a, a, la, a lo que dicen las autoridades, que es lo, lo primordial eh, en aspecto de salud. De hecho, bueno, lo estábamos comentando un poquito fuera de cámaras quién fue el invitado la semana pasada. Recordarle a la gente que estuvo el doctor José Miguel Núñez, el encargado de la Comisión Sanitaria de Tercera División, ANFA. El cual, en un principio, y le explicamos a la gente, habían unos protocolos entregados a los equipos para ver los procedimientos de, de entrenamiento y todo esto. En exclusiva, la semana pasada, él nos indicó que ya no eran protocolos, sino que estos pasaban a ser manuales de procedimiento, en el cual... Eh, se estaba evaluando la vuelta a los entrenamientos, el reintegro a un posible torneo, nos dio sus puntos de vista y nos explicó a grandes rasgos cómo debería ser todo esto en caso de que funcionara un, un posible torneo. Eh, para explicarle a la gente y hacerle un pequeño resumen, esto iría en tres fases básicas, entre comillas. La primera fase sería un chequeo y un testeo de uh, una cantidad de 30 jugadores por equipos habilitados, a lo mismo si el equipo inscribió 50 o 60, son solo 30 jugadores los que estarían habilitados por equipo, en los cuales todos tienen que llevar un registro de un test rápido o test que el club tenga las condiciones para, para llevar el control. Eh, el encargado de cada equipo de sanidad tiene que mandar los datos eh, para ir viendo y tener todo estructurado para tener, como decía el doctor, un universo de los jugadores que iban a participar. Luego venía la segunda fase, y entre comillas la transición de la primera a la segunda, que era la vuelta a los entrenamientos con grupos de seis jugadores aproximadamente, en donde que comenzaba con la condición física, la vuelta, el conocimiento después de tanto tiempo. Luego vendría la fase 2, eh, que se dividiría en A y B. La fase 2A vendría siendo una fase de entrenamiento donde el grupo, entre comillas, aumentaba a 15 aproximadamente, eh, para aumentar un poquito la carga física, pero sin actividades de oposición, ni de roce, ni mayor tema. Luego venía la 2B, donde la misma cantidad de jugadores, aproximadamente 15, podían ya realizar eh, entrenamiento con oposición, con un poco más de roce, para luego pasar a la tercera fase, la cual iba a ser la fase ya de campo completo, con roce, con realidad de fútbol, y esto iba a durar aproximadamente apro eh, un mes o cinco semanas, eh, en lo que se manejaba entre comillas todo esto va a ir de la mano de lo que haga la primera división. O sea, cuando la primera división ya pase todas estas fases y se esté jugando, entre comillas, el campeonato, ANFA decidiría ver cómo resultó para el aprendizaje, ver cómo sería todo este proceso. ¿Qué opina este profe de, de cómo se está manejando esto del manual de procedimiento? Miren, eh, bajo la misma lógica que se ha implementado en todos los otros países y también acá en el fútbol profesional. Eh, lo que... Eh, a mí me cuesta entender un poco eh, por qué hay que esperar, en el caso de la categoría que estamos hablando, a que veamos cómo resulta en primera edición y después ver cómo resultan las demás categorías. Eh, yo creo que si están claros los protocolos y si hay un real convencimiento de, de que están haciendo bien las cosas, bueno, hay que partir, no depender de otras categorías porque las asociaciones son diferentes y, y darle hacia adelante, o sea... ¿Por qué tenemos que esperar siempre eh, el actuar o este juego del monito mayor de ver cómo sale allá para que podamos replicarlo acá? Esa lógica no la entiendo un poco. Ahora, yendo estrictamente al, al protocolo, me parece que es lo más coherente. Me parece que está eh, metodológicamente planificado, así que debiera resultar como ha resultado en todas partes. Alexis, me imagino que tú también tienes eh, datos que se me hayan arrancado por ahí y que me comentes si es que sabes de algún movimiento en ANFA respecto a este manual de procedimientos que podría incluso mermar la participación de algunos equipos que ya habían confirmado, por ejemplo. A ver, noticia recién, recién, recién. Eh, hoy día hay reunión eh, por parte de la Comisión Sanitaria con todos los equipos de tercera división eh, recordamos que la semana pasada debía haber quedado eh, eh, la llegada a los clubes de este nuevo manal, manual de procedimiento. Entonces hoy día se va a revisar eh, por parte de la Comisión Sanitaria algunas dudas que los equipos tengan y también esperar de, de, de esta reunión los equipos que realmente eh, le tomen el peso al, al, a lo riguroso que es este manual y puedan dar la opción. Eh, con mayor conciencia y conocimiento por parte del de, de cuerpo médico de la comisión para decir sí o no participan. Entonces habría una segunda instancia de que los equipos eh, den por confirmado su participación previo a, a la revisión de, de este manual. Yo quiero preguntarle al profe Claudio, eh, retomar al, al capítulo pasado, una frase muy importante del doctor José Miguel que indicaba el campeón de, de un posible torneo de tercera edición A y B no iba a ser el que jugara mejor, sino el que tuviera las mayores condiciones como institución para presentar un buen proyecto como equipo en, en un campeonato COVID. ¿Qué opina usted de, de, de eso y de cómo, cómo sería un posible torneo en caso de que se llegara a jugar? Si lo vemos desde ese punto de vista, tiene cierta lógica, porque obviamente un club con, con, con una estructura... Eh, logística un poco más desarrollada debiera tener también más desarrollado eh, todo el resto lo que, lo que viene abajo, digamos, estructura no solamente infraestructura, sino que también recursos humanos, sino que también logística de desplazamiento logística para poder eh, alojarse en algunos lugares, obviamente el club que tenga esas condiciones debería ¿ya? sacar una ventaja por sobre el resto y la cosa lógica creo que tiene razón, pero eh, en el fútbol nunca hay nada asegurado, entonces eh, quizá un poco aventurado hacer esa, esa afirmación, pero de todas formas tiene cierta lógica y en cierta parte o en alguna medida comparto su opinión también. Y otra de las frases que también marcó eh, la entrevista eh, fue que él pedía a los dirigentes, eh, puntualmente, que eran los que tomaban la decisión final de si su club participaba o no, que fuera eh, tomada con la mayor conciencia, incluso de corazón, porque se estaba poniendo en riesgo eh, aún la salud de aquellos jugadores o gente que participaba. ¿Cómo has visto eso, Alexis? ¿Crees que haya una baja notoria nuevamente en los clubes que deciden no participar? A ver, hay que ser enfático en que este manual de procedimiento es bastante riguroso, eh, teníamos el, el cálculo o, o, la fe, o la cifra de que en la tercera A había 15 equipos que estaban dispuestos a jugar y en la tercera B eh, ya habían 14 equipos que no iban a jugar. O sea, es un dato importante, porque obviamente, como lo dice el profe también, por un tema de recursos, logísticas, eh, la tercera A estaría un poquito más preparada que la tercera B. Incluso tomando en cuenta lo que siempre hemos dicho, que hay muchos equipos municipales, en donde, por ejemplo, el caso, la, la semana pasada, Don Boris nos comentaba que Pirque de, decidía no participar por un tema netamente de estadio, porque el estadio recién ellos lo podían habilitar en octubre, y aún era incierto si se lo habilitaban o no, entonces... Hay muchos temas que obviamente sabremos después de la reunión, posteriormente qué va a pasar, quiénes participan, si se participa o no. Recordar que todo esto es eh, especulación, entre comillas. Se está trabajando, pero aún no se sabe si se va a, a, a jugar o no. Quiero mandarle saludos a la gente bueno que comentó en las redes sociales nuestra publicación, al profe Claudio Quintiliani, al profe Mauro, al mismo profe Andrés González que pone, saludos a Claudio, un grande de la condición física en el fútbol, un crack un gran abrazo Andrés también, gran amigo tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en San Joaquín, y la verdad es que es la mejor relación hasta el día de hoy y eso, y bueno un gran abrazo y, y saludarlo también porque sé que está viendo el programa y sé que es un, un seguidor habitual y el profe siempre, de hecho bueno, el profe fue el que me envió su contacto así que le estoy ah. agradecido Álvar, por la gestión <ríe> eh, le mandamos saludos también a Víctor de T. Toledo saludos a Claudio, muy buen profesional y persona, todo el éxito para él, excelente programa muchachos este también, gran profesional, lo, lo conocí en Arica, él es de Santiago, pero eh, tuve la suerte de conocerlo allá, estaba trabajando con la categoría juvenil, nosotros en el primer equipo y tuvimos muy buena relación con él, nos ayudó bastante también, y ahora veo que está a cargo de Macul, un lindo proyecto, ojalá que le vaya eh, bastante bien, capacidad tiene de sobra, así que también la, la mayor de la suerte, y la mejor vivir ahora en él. Le mandamos también saludos a Francisco Cruzaba, que deja su apoyo para equipo de primera edición, Recordar que nosotros somos los lo de tercera edición. Y una colega de nosotros que estuvo ayer en el programa de Ataque Directo Femenino, Carlita Ravera Key, saludos profesor, me hizo clases en la universidad, recuerdo mis primeros pasos en mi desarrollo profesional. Un abrazo y todo el éxito. Ah, vale, muchas gracias también. Eh, gracias a todos eh, por el apoyo, a todos los que están siguiendo el programa también, y, y la verdad es que, vuelvo a repetir, es un programa que tiene eh, mucha llegada, a mí me sorprendió porque Andrés... Algo me comentó y cuando tuve la posibilidad de ver, vi que lo estaban haciendo con mucho profesionalismo, con, con mucha seriedad, eh, bastante eh, bien hecho el programa, entonces también felicitarlo a ustedes por la que Agradecemos, profe, y bueno, eh, que, que también se haya dado el tiempo para estar con nosotros. Y bueno, ya lo habíamos adelantado un poquito que nos iba a comentar sobre su, su vasta experiencia en la, en la división porque usted lleva bastante tiempo de participación en lo que fue tercera división, no hace estos últimos años pero sí tuvo un, un recorrido por varios equipos que no, nos puede hacer un resumen y comentar cómo ha, ha visto esta evolución también de la, de la tercera división a, a, a su largo pasar de, de los equipos. Sí, mira, yo me integro en la tercera división del año 2010 y de años, años, atrás, y la verdad es que también tuve la posibilidad de pasar por diversos formatos de competencia, por diversos clubes, por distintas realidades, ¿eh? y Martín Quilicura, en la antigua Deportes Quilicura ya no existe, pero un club que había recién ascendido de la tercera A, a la tercera A, y ese año, eh, en 2010, éramos unos conocedores recientes de la categoría tercera A, y la verdad es que había diferencias significativas en ese momento, era un formato de, de dos grupos, zona norte, zona sur, eh, clasificaban a un, a un cuadrangular final, y después, eh, mi segunda experiencia, que fue nuevamente en el mismo club, eh, dos años más tarde, en el 2012, eh, cambia el formato debido a la aparición de la categoría de la segunda división profesional, donde ambas categorías eran en paralelo, no había una por sobre otra, y el campeón de cada categoría jugaba una final para subir a primera vez. Eh, a mi juicio ese fue el mejor año de la tercera división, porque pasó eh, algo que yo creo que mucho vamos a coincidir con esto, en que para estar en igualdad de condiciones con la segunda profesional, se aumentó el límite de edad. En un comienzo era sub-23, y después eh, para estar en igualdad de condiciones con la segunda, eh, se amplía el cupo a sub-25, más cuatro incorporaciones libre de edad. O sea, tú tenías cuatro jugadores que podían ser hasta 36, 38, y el resto todos son 25. Y yo creo que eso le dio una fuerza increíble a la tercera ese año porque se vieron grandes partidos, grandes jugadores. Sin ir más lejos, nosotros en ese año en Quilicura tuvimos jugadores como el Galleta Suazo, que había jugado en la U40, que había jugado en Calera, del que había jugado en, en Santiago Morning. Y tuvimos grandes jugadores y salieron muchos jugadores de ahí también al fútbol profesional te voy a mencionar dos que tuve solamente en ese equipo que fue Felipe báez que hasta el año pasado estuvo en Corea del Este está en Temuco eh, Alexia Alarcón que estuvo en Melipilla entonces hubo mucho tiraje a la chimenea lo que por paradoja intenta hacer la tercera eh, poniendo esa restricción sub 23 se logró ese año cuando se aumentó el margen de edad. Otros clubes se reforzaron, pero con grandes jugadores. Estoy hablando, San Antonio tuvo a Marcelo Corrales, estuvo a Alonso Zúñica, estuvo en Colo en la Universidad de Chile. Eh, bueno, grandes jugadores. de ese mismo San Antonio salió John Agüero, que después estuvo en, en San Marcos de Arica, estuvo en otros clubes más profesionales. Eh, la verdad es que fue un año muy lindo, muy competitivo, de estadio lleno, de muy buen nivel futbolístico, y yo creo que le haría bastante bien a la tercera eh, volver a, eso, a esa política de aumentar el margen de edad. Y después de ir hacia adelante, ya estuve en San Joaquín y, y Municipal Santiago, Ferroviario. Eh, esos tres clubes donde el campeonato ya era como lo conocemos hoy en día, sub-23. Eh, la verdad es que me fue bastante bien en los tres clubes, tengo la suerte de poder decir eso. Con San Joaquín me faltó un punto para poder subir a, a segunda profesional dos años consecutivos. 2015, 2016, peleamos al ascenso, nos quedamos a un punto, la verdad que fue un poco frustrante, pero bueno, el fútbol está hecho de esto. Después me toca a Ferro, eh, hicimos una muy linda campaña, muy lindo proceso que lamentablemente queda inconcluso. Y después llego a Municipal Santiago también bajo muy buenas condiciones, con muy buenos profesionales, eh, trabajando con Luis Pérez Franco, gran profesional, con Andrés Romero, hoy en día en la selección chilena, gran profesional. Eh, la verdad, que linda persona me ha dejado este camino a la tercera edición. Alexi, no sé si tiene alguna pregunta de bueno todo lo que nos comentó el profe. Yo ya tengo una preparada por ahí. Eh, básicamente, eh, relacionado con el tema de, de la infraestructura de los equipos de tercera edición, eh, usted que conoce, ¿cree que, que los equipos de tercera división tienen la infraestructura? Eh, para eh, sobrellevar este manual de que es tan riguroso para, para poder volver al fútbol en tercera edad? Mira, si soy honesto, en la generalidad, no. Eh, la mayoría de los clubes no la tienen. Son muy pocos los clubes que intentan siempre ir un paso más adelante, muy pocos. ¿eh? Pero eh, bajo esto hay una gran oportunidad de que los clubes, eh, por esta pandemia, por esta necesidad de entrar rápido a la competencia, profesionalicen un poco más en ese ámbito que generen algunos espacios alguna estructura, que generen los recursos, que generen la instancia ya, de poder eh, profesionalizar esto con cuerpos médicos, con eh, kinesiólogos, con eh, distintas áreas que puedan abarcar todos esos espacios que hacían a los clubes aún más amateur ya. hoy en día la idea es tratar de salir de a poco de este amateurismo en cuanto a la dinámica de funcionamiento y mientras más áreas se abarquen, mejor. Me pregunto y te diría, no, los veo todos preparados, pero sí veo una gran oportunidad para que puedan prepararse y puedan crecer como institución. Y es importante eso porque muchos clubes, obviamente, tienen que tener en cuenta todo, todos estos protocolos, como lo hemos anunciado, perdón, los manuales, para mejorar. Y incluso lo hemos dicho, un campeonato que fuera de pandemia, y el mismo profe lo ha comentado también, y otras personas lo han dicho, no era el mejor, entre comillas, porque no ponían el 100%, funcionaban ahí con la... Ah, y hay muchos que funcionan con la ley del mínimo esfuerzo. Pero esta sería una oportunidad para que nos diéramos cuenta que sí hay muchas cosas que mejorar y no solo hay que pedirle a AMS para que nos entregue, sino que como club, eh, dedicarnos al 100%, tener las mejores condiciones para los jugadores, para generar un buen proyecto y no solo participar porque nos va a dar un nombre y al otro año no participamos. Hay muchas cosas que tienen que seguir mejorando tanto de ANFA, pero también los clubes que ingresan con un proyecto de serio, con buenas condiciones y que lo que prometen al jugador y cuerpo técnico sea real, le, lo que van a mostrar para, para el año. Quiero mandar saludos también al profe Jorge Díaz, que le manda felicitaciones para Claudio Cártenes, un muy buen preparador físico y muy buenas personas. Saludos. Sí, Jorge, tuve la sí. oportunidad de trabajar con él también en Ferro, sí. una persona que se sacrifica, pero hasta la última gota desde lo personal, lo familiar en pos de, del trabajo en ese momento fue ferro y la verdad es que eso sucede poco así que le mando un gran abrazo, un gran saludo y espero que, que esté bien con esta pandemia que nos afecta a todos Así es, bueno profe usted había comentado un par de cositas y con, el, con el tema de la edad y al final es algo que yo hago campaña constantemente y por ejemplo, bueno, uno ve a nivel mundial casos como el de esta semana eh, Jamie bardi que sale con 32 años, consigue su primera bota de oro en la Premier League el caso de Papu Gómez, que también con 30 años está, entre comillas, en su mejor momento, eh, llegando a los 100 goles, liderando un Atalanta. Eh, y así un sinfín de casos de jugadores que incluso pasados los 30 están en su mejor momento explotando y sobre todo eh, vinculado también a cómo se están preparando físicamente hoy en día los jugadores. Usted ya nos daba su punto de vista, pero me decía anteriormente que tenía también unas aristas para comentar de por qué se tenía que... En su visión, ampliar el cupo de edad en este momento para cambiarle el formato de la tercera división y por ahí mejorarla. Sí, o sea, básicamente es un poco lo que venimos hablando, pero para hacer algo más técnico. Eh, yendo a los casos puntuales de Jimmy y Papu Gómez, en Chile no hubiesen podido seguir jugando. Y mira qué calidad de jugar hubiésemos perdido. Y así te aseguro que debe pasar mucho. Eh, no entiendo la lógica de la restricción de edad. La verdad es que no no la comprendo, he escuchado por ahí a Martina, a Gerardo eh, decir que es un poco para proteger a los clubes pero no, no veo primero que todo por qué ANFA como un organismo eh, regulador intente ellos proteger a los clubes eso es un poco restringir la libertad a los clubes de poder elegir de poder elegir qué jugadores son los que van a querer qué jugadores son los que necesita contratar y, y no veo por dónde los pueda proteger la verdad y la segunda razón es que tampoco veo motivo alguno para colocar un límite de edad. Si bien en un comienzo fue para darle tiraje a la chimenea, como yo te decía, el año que más tiraje a la chimenea se le dio fue cuando se aumentó eh, de sus 23 a sub-25 con cuatro cupos libres. Jugadores te pueden nombrar mucho. De otros clubes, a ver, eh, Palagante tenía a Víctor Cisterna hoy en día en Correlova, ex Calera, ex Puerto mo que, que pasó por el fútbol profesional el mismo Tore Arca, el mismo Tocomenense, estoy hablando solamente de un club, y así muchos otros. Entonces no veo la razón eh, por la que haya que colocar un límite de edad y dejar al jugador a la deriva. Eh, eh, es cierto que el jugador muchas veces explota tarde, y la verdad es que sí, puede pasar, ya, como puede que explote muy temprano. Entonces, eh, ¿por qué mejor no abarcar eh, todos los rangos etarios para disminuir el margen de error, disminuir... Eh, la fuga de posibles talentos que exploten más tarde y eso potenciaría mucho más a la división eh, sigo pensando y la verdad es que no encuentro mayor lógica ojalá que, que cambie ojalá que se amplíe el criterio, ojalá que se abogue por la libertad hacia los clubes para poder elegir y, y que esto eh, abarque la mayor cantidad de jugadores posible ni mencionar después el cupo extranjero que también viene siendo otra discusión que viene sonando fuerte pero Partamos primero por subir el margen de edad y eso abarca una mayor cantidad de jugadores. Sería lo ideal para ver un, una, entre comillas, un torneo más atractivo, donde por ejemplo, yo me imagino, no sé, muchachos de 17 o 18 años que están recién haciendo sus primeros pasos en el fútbol, entre comillas, profesional, tengan de visión a un líder del equipo con ya 28 años, que tiene un, más experiencia una maduración ya en el fútbol con recorrido, con horas de vuelo, como dicen algunos profes, creo que también sería importante, no solo en el aspecto físico, técnico, sino que también muy en lo psicológico, que yo creo que hoy en día, el, en donde estamos débiles también en los cadetes, y hay algo que viene muy amplio y hay muchos temas para conversar. Alexis. Por ahí, bueno, no, no sé si se puede contar o no. Eh, ¿Hay algo gestionado para la próxima semana? Porque ahí hay un invitado potente que tendríamos para, para aclarar un poquito y conversar esto. Sí, ahí tenemos que, que confirmarlo durante el lunes o martes porque está teniendo clase. Pero pero lo ideal es poder tenerlo, como dices tú. Es lo ideal porque queremos tener a alguien eh, directamente de ANFA también para aclarar estos temas, algunas dudas sobre los reglamentos y cositas que se han ido, a, han ido apareciendo. Profe, incluso bueno, usted también tuvo un paso por, por segunda edición con el con San Marcos de Arica, en donde fue campeón. Y también ahí hay un tema con las restricciones de edad, pero ¿cómo ve esa transición de, de los jugadores de tercera a, a segunda? Porque, por ejemplo, yo me conocía, bueno, el caso entre comillas, un poquito emblemático fue el de mesa, que de haber estado en tercera de un salto importante y termina siendo campeón y, y jugando. Oh, eh, no recuerdo si fue campeón, si es que alcanzó a estar en ese, en ese equipo campeón del año pasado. Sí, Nacho Mesa, sí. La verdad es que eh, Nacho tiene una cualidad bastante grande que yo creo que muy pocos jugadores tienen. él tuvo la humildad suficiente de bajar desde primera B en Valdivia porque él, él estaba jugando allá a tercera B, un perro imagínate, llegar desde el club eh, consolidado con institución, primera B a ferroviario buscando minutos para poder jugar en ese momento estaba en tercera B ya, con condiciones muy precarias como todos lo sabíamos eh, hay que tener una humildad bastante grande y un, un, una inteligencia bastante grande de saber que tenía que enmendar nuevamente su rumbo como jugador de fútbol. Y la verdad es que el camino, quizás la vuelta fue más larga que lo común, pero le salió bastante bien. Estuvo en ferroviario, después pasó a Municipal Santiago, de Municipal Santiago, que en ese momento yo también estaba trabajando con él. Eh, nos lo llevan desde eh, Cauquenes, se va hacia allá, termina el campeonato y después lo llevamos a San Marco Arique y claro, jugó toda la temporada fue uno de los jugadores que más minutos tuvo salió campeón y hoy en día está eh, afianzado en primera vez eh, como titular, la verdad es que el salto que él dio es bastante destacable, pero también hay que reconocer el esfuerzo que él hizo en su minuto el sacrificio que él hizo en su minuto él no es de Santiago eh, él es de, es de la región de, de Cauquien de la séptima región y la verdad es que tuvo que dar una vuelta bastante larga, poca gente sabe el sacrificio que él hizo, así que todo lo que tiene hoy en día es bastante merecido. Y eso es importante porque así como el caso de Ignacio, también nos gustaría ver el caso de muchos otros jugadores. como muchos. Usted tuvo y vio muchos más antes y ahora son muy pocos, o sea, este año vimos que dio el gran salto entre comillas eh, Julio Castro... Eh, Popín Castro y Fabián Ramos fueron los tres que dieron el salto en equipos de primera y los demás, muchos se quedaron ahí en que hicieron un buen año pero por ser cupo en segunda no podían ser contratados o no se les podía dar el, el rodaje incluso en la misma tercera división y pasa también que por ejemplo un equipo de, de tercera hace una excelente campaña y pasa a segunda y al final tiene que renovar el equipo completo por temas de edad entonces hay cosas que obviamente quedan ahí como dice usted eh, profe que eh, no se entienden de por qué, por qué razón se, se está esta norma. Nosotros tenemos ahí algunas campañas que hemos estado haciendo. De hecho, la vamos a seguir... No la conexión no es buena, perdón que te interrumpa. La conexión de uh -huh. la tercera a segunda no es buena, porque como dices tú, se acaba el límite de edad, sub-25, y tienes que pasar por, por defecto a una segunda profesional, donde la edad de 25 años ya pasa a ser cubo. Entonces... Eh, eh, eh, es, es difícil, es difícil es complejo, ahí tendría que haber un, una, una mejor aplicación de la norma, como te digo regular mucho el tema de la edad no creo que sea lo conveniente en, por lo menos en tercera edición y en la segunda quizás también ampliar un poquito el margen, creo que sería óptimo de hecho, vemos, por ejemplo, el último caso de San Antonio, que fue el equipo, entre comillas, que se está armando de los últimos, donde uno de los cupos era Michael Ríos, o sea, un jugador con total mucha trayectoria, que uno de tercera división que hizo una buena campaña no tiene por dónde competirle. O sea, obviamente San Antonio va a preferir a este jugador por encima de, de uno, entre comillas, joven, que está recién explotando, pero no tiene un, un nombre. Entonces, como dice usted, el tema de la conexión, lamentablemente es otra cosa que hemos dicho somos eh, unos anfp el otro sanfa hay reglas distintas y ahí también hay una, una algo que yo por mi parte no entiendo de por qué somos el único país que funciona así a diferencia de los otros donde todas las categorías funcionan por el mismo ente entre comillas es complejo el tema es difícil de analizar pero bueno hay muchas cosas que tampoco sabemos ¿verdad? muchas cosas a nivel dirigencial que de la que no vamos a tener el conocimiento pleno para bien o para mal ¿Ya? Pero lo que está a la vista es que hay que intentar hacer algo con esta regulación que existe porque está quedando mucho jugador fuera, sobre todo en la tercera, no logra reinsertarse en el fútbol y eso es complejo, o sea, la idea es que puedan seguir su camino desarrollándose como jugadores de fútbol y en algún momento puedan explotar. Entonces, para no perder ese jugador que posiblemente explote más tarde, la idea sería eh, regular esta norma o tratar de... Eh, ampliar las normas, darle un poquito más de libertad a los clubes para que puedan seguir jugando Así es Antes de pasar a, a mencionar a nuestros colaboradores Alexis si pudieras hacer un pequeño resumen con lo que pasaba con la inscripción de los jugadores que muchos tenían dudas por ahí Sí, bueno recordar que, que todos los clubes que, que dieron su, su aprobación que iban a jugar un posible campeonato tenían plazo hasta el 15 de julio para inscribir a sus jugadores plazo que ya venció y que no hay posibilidades de inscribir ni sacar jugadores. Ahora también llamó la atención el caso de Ranco, que hace dos días atrás en sus redes sociales anunciaba la llegada de, de un jugador, Sebastián, que venía de Provincial Osorno. Eh, le, les comentamos que ese jugador fue inscrito el 15 de julio, porque también en el panel teníamos las dudas, había hablado ahí que lo había presentado hace dos días, ¿cómo era posible? No el jugador estaba inscrito el 15, así que eh, no hay posibilidades de inscribir jugadores y también el reglamento es súper claro eh, en que los jugadores que ficharon, entre comillas, por un club tienen que pasar a lo menos 10 meses en esa institución. Así es, recordar que obviamente en los clubes eh, la pandemia pasó entre comillas una semana antes del campeonato entonces para esa fecha ya deberían haber estado todos inscritos, entonces no es por un, un tema de COVID que, que quedan amarrados sino que quedan amarrados porque ya habían tomado la decisión habían hecho entre comillas la pretemporada con los equipos y ahí hay un tema que obviamente también vamos a aclarar en capítulos más adelante porque falta también información concreta de, de lo que está pasando en, Anza, en ANFA le mandamos saludos a Andro Martinich, un gran jugador de la categoría pone grande profe Claudio, un crack en la cancha y fuera de ella y un gran saludo a andro también, tuve la suerte de trabajar con él en San Joaquín en Ferro y en eh, ferroviario. Y bueno, como arquero no lo voy a descubrir yo, pero como persona, así les puedo decir a todos que es una gran persona y también un gran profesional, ya, eh, colega también. Así que le eh, deseo la mayor de la suerte en su trabajo como preparador de arquero en Palestina. Así es, bueno Gonzalo también acá nos comentaba que paredes por ejemplo Chupete Suazo eran jugadores que explotaron tarde hay cosas que también cambiaron en el fútbol formativo Miguel Andrés Bravo Tapia mi primo le manda saludos a Víctor Toledo de T, me imagino que por ahí se conocen y ahora sí vamos con las menciones a nuestros colaboradores por acá tengo la tarjetita y el llaverito, si mi amigo Alexi perdón mi amigo Fakir me ayuda ahí con el material los amigos de Newle Print así es, Newle Print tiene lo mejor en llaveros, tacitas porta mouse, relojes los mejores artículos que puedan ser personalizados eh, para tu, como tu equipo favorito. Ahí vemos tacita por ejemplo, Universidad de Chile, vemos otras de Ñublense, del equipo que a ti más te gusta. Así que recuerda buscar a nuestros amigos en arroba nubleprint en Instagram o en Facebook. O también contactarlos al más 569-6692-7829, más 569-6860-2621. Están bastante activos en sus redes sociales, en lo que hacen con reparto, reparto a todo Chile. Recordar, están trabajando con todas las medidas sanitarias, así que le mandamos un gran saludo. Yo estoy esperando por ahí una jineta personalizada de capitán, así que le mandamos un gran saludo a los amigos de Nuble Print. Recuerda buscarlos en arroba nubleprint en Instagram. También le mandamos a nuestro querido amigo Josman, de los primeros, pioneros y los más fieles ahí con el programa que siempre sigue con nosotros. Acá tengo su tarjetita de Yosman Barber Shop, puedes buscarlo en arroba Instagram, ver su trabajo, lo que hace con el mejor corte de pelo, barbería, eh, la mejor dinámica es eh, bastante buena música, recordar que no está trabajando en su local por el tema de la pandemia, pero sí está haciendo con su salvoconducto a domicilio, va, te corta el pelo, o incluso pueden hacerle consultas para saber cómo coordinar, para cómo trabajar con él, así que Vayan, contáctenlo en arroba eh, Barber Shop en Instagram o al más 569 4144 1437 También le mandamos saludos a los amigos de Bazar Cafetero. Así es, lo mostré el día sábado, el otro día también por acá. Tengo, miren, acá me llegó directamente desde Colombia. Así es, ellos importan este rico café yo tengo aquí el tostado suave, en la mañana me estoy tomando el tostado medio, por ejemplo, como se ve ahí con una cafetera para preparar, ellos traen bueno, en grano y también molido, necesitan la cafetera, y pueden buscar en sus redes sociales, arroba basarcafetero, o en bazarcafetero.com, ahí está la información, los precios, las publicaciones, las promociones que tienen, incluso chocolates, cositas, bastante interesantes lo que traen nuestros amigos de Bazar Cafetero que están trabajando y están haciendo despacho a domicilio, así que Contactarlos y buscarlos porque el café de verdad que está bastante bueno para acompañar la, los días fríos Mandamos saludos también a los amigos de Corur Así es, los que tienen la mejor indumentaria deportiva Se han abierto paso en el fútbol femenino Tanto como en el fútbol eh, masculino Así que recordar que ellos tienen de todo, camisetas, shorts, medias O lo que ustedes quieran para vestir a tu equipo Búscalos en Corur Chile ...o Deportes Corur en Instagram... ...o contáctalos al más 569-9927-9083... ...puedes buscarlos, cotizar, ver su trabajo... ...y consultar cómo puedes hacerlo para vestir a tu equipo... ...con la mejor indumentaria deportiva de Corur Chile... ...le mandamos saludos también a los amigos de Aqua Antu... ...así es porque lo han visto en nuestras redes sociales... ...con nuestro mejor modelo ahí... ...Fakir tomando agüita... Eh, ...incluso después de, de los entrenamientos... ...así es porque ellos se siguen trabajando... Eh, siguen repartiendo a domicilio, así que búscanos en arroba aqua o al más 569 4555 nueve 40, tienen bidones dispensadores, incluso promociones ahí por ejemplo de, de más de cuatro bidones te puede salir el bidón a 2500 o la recarga de un bidón solo a 3000, son las promociones o precios que ellos manejan ahí en sus redes sociales así que recuerda contactarlos totalmente directo en arroba aqua en Instagram o el WhatsApp que di anteriormente, y por último le mandamos saludos a los amigos de China Walk por acá tengo mi cajita, mi colación, que nunca falla ...con mi salsita de soya, todo... ...así que mandarle saludos a los amigos de Chin China Walk, ...que siguen trabajando en Conce con tres eh, locales... ...la Serena con uno, recordad que la Serena... ...entraba en cuarentena, pero ellos van a seguir trabajando... ...haciendo delivery, y despacho a domicilio... ...y acá en Santiago eh, están con varios locales... ...Maipú, Patronato, Santiago Centro, Parque Arauco... ...y nuestros amigos oficiales de Plaza Vespucio o La Florida... Puedes buscarlos en arroba China Walk la Florida, o contactar directamente al más 569-6531-4313 para hacer tu pedido. Carne mongoleana, chatsú de pollo, cerdo barbecue, de toda la variedad que ustedes quieran para directamente a tu casa. Así que le mandamos saludos a todos nuestros colaboradores que están participando con el programa Ataque Directo y siguen funcionando con todo esto de la pandemia. Bueno, profe, pasar un poquito ahora a, a su área natural. A donde usted se desenvuelve y trabaja constantemente. Hablemos un poquito de, de los entrenamientos en, en, en cuarentena. ¿Cómo, cómo se, se manejan es, este tipo, este tipo de, de dinámicas? Sí, mira, bueno, además que de decir que es complejo, yo en este momento también estoy trabajando con los jugadores de la selección de la Universidad de Bello. Y bueno, lo hacemos a través de estos dispositivos y es difícil porque lo que comentaba ayer también en otra de estas conferencias online ¿no? es que eh, hay cosas que se van a perder inevitablemente ¿ya? y hay cosas que se van a mantener y la verdad es que el aspecto físico como desarrollo, cualidad física no me preocupa tanto eso se, se ha mantenido, los jugadores se han mantenido entregando a sus casas hay pautas bastante claras y, y con buenas orientaciones a mantener los trabajos de fuerza, los trabajos preventivos los trabajos que eh, van enfatizados también en la parte metabólica, en la parte energética del jugador de fútbol, ¿ya? con métodos intermitentes o cualquier otro, y eso no se va a perder, el tema es la vuelta cuando toque, llegar a la cancha, sí se van a perder sensibilidades con el balón, porque eso no se ha entrenado en buenos meses, ¿ya? el sistema nervioso se, se resiente rápidamente, pierde esa sensibilidad, los controles no son los mismos, eh, también los, la, los golpes del balón no son iguales, y por una parte eso es eh, uno de los puntos que se puede perder pero tampoco es tan preocupante porque se recupera rápido en una semana yo creo que ya estás adaptado nuevamente lo que sí va a costar mucho son los movimientos coordinados son los movimientos colectivos eso sí va a costar bastante porque tiene que estar siempre entrenándose para hacer eh, lo más coordinado posible la inteligencia colectiva, la táctica eso es fundamental y donde no siempre nada, no se trabajado mucho tiempo va a costar adaptar estos procesos eh, eso sería yo creo que lo más eh, complejo de recuperar pero es eh, parte de lo que ya sabíamos no, no, no podemos pretender volver a los mismos niveles, sino que vamos a tener que ir ganando en el camino eh, todas esas interacciones grupales yo creo que eh, vamos a tener los primeros partidos de competencia eh, con una falta de, de, de estas eh, acciones dinámicas colectivas eh, coordinadas y después, durante la competencia, nos vamos a ir poniendo a tono. Eso es algo que va a pasar y que se ha visto también. O sea, no solamente en las competencias que ya se renovaron acá, sino que lo vimos en una primera instancia en Europa. Y, y también vimos lo otro. Por ahí aparecieron unos videos de algunos grandes jugadores como Edison Cavani y otros que los controles le quedaban largo, le pegaban al balón, se las nubes. Y es parte de, de la inactividad de este sistema nervioso donde no reconoce esos movimientos durante mucho tiempo. Pero que no les quepa duda que eso se va a recuperar desde el punto de vista físico yo no veo grandes problemas eh, sí veo más problemas desde la parte colectiva y en cuanto a las lesiones si hay un buen trabajo preventivo eh, en casa eh, y una buena adaptación, un buen reintegro a los entrenamientos normales yo creo que no, no debiera subir la tasa de lesión ya, bueno, estos programas que, que han realizado la NFP y también ANFA con fase 1, fase 2, fase 3 apuntan también un poco a eso a hacer un reintegro deportivo más responsable y que no sea de gol ¿no? para tratar de bajar la tasa de lesión. Así que bueno, es complejo, no es fácil, pero tampoco va a ser tan terrible como mucha gente por ahí lo vaticinó y tampoco seamos ilusos en pretender que vamos a ver inmediatamente una gran dinámica colectiva de juegos. Yo creo que va a costar un par de semanas hasta que esto se normalice. Sí, van a haber, de hecho, muchos mucho cambios en cuanto a cómo se plantean los partidos de, de, forma, de forma táctica, de forma, de, de forma colectiva, porque obviamente el jugador va a estar un poco más tieso. También recordando que obviamente la cuarentena acá ha sido más larga que incluso en Europa. Estamos hoy por ahí, veía, 150 días. O sea, es prácticamente el tiempo que está un jugador, entre comillas, lesionado, pero aún así puede estar activo. Entonces, como dice usted, se puede hacer trabajos en sí, yo creo que igual hay, hay un aspecto, y me imagino que usted también lo ve, porque cuando uno está en tercera división termina no solo siendo preparador físico, sino que psicólogo, utilero, padre, de, de, de todo un poco. Yo creo que algo que afecta mucho al jugador de tercera división es el tema psicológico y esa incertidumbre de si voy a jugar o no, que es mi último año, que tengo que trabajar y estudiar, y muchas veces deja el entrenamiento de lado. ¿Ahí sí podría afectar un poquito más ese punto, profe? Claro, o sea, la carga emotiva y la carga eh, económica que tiene mucho peso por jugador de fútbol que, que también es responsable de una familia, de hijos de, de otras obligaciones de otras índoles, se termina pasando de la cuenta lo deportivo, entonces eh, a eso súmale eh, esto, esta, este fenómeno de la pandemia el encierro y, y todos los perjuicios que trae esto es otra mochila más, entonces claramente se puede afectar un poco por ahí y lo, lo bueno sería que el jugador de fútbol, en este caso de tercera edición, tenga la capacidad de entender que, que va a ser un proceso complejo, que tenga la fortaleza mental, tratar de buscar las herramientas para poder soportar eso también desde el punto de vista psicológico, porque sabemos que quizás nos vamos a enfrentar a un escenario que, que puede ser duro o quizás no, no lo sabemos porque no hay precedente de esto, pero la preparación psicológica tiene que ir desde ya. Yo creo que... De forma quizá un poquito inconsciente, la han ido adquiriendo a algunos jugadores, entendiendo que estamos en periodos complejos, entendiendo que quizás las ayudas económicas no van a ser eh, lo que yo esperaba en un comienzo. Eh, vamos a tener que eh, todos buscar este ajuste que necesitamos eh, darle a esto para lograr un funcionamiento lo más normal posible. Desde ese punto de vista, lo psicológico creo que va a ser fundamental. Vamos a ver eh, hartos problemas de esa índole, pero también. Como decía, es un rato, una linda oportunidad para que podamos sobreponernos y podamos sobre salir de esto con mucha higiene y con mucha creatividad y más fortalecidos todavía. Profesor. Alexis. Justo voy a preguntar. Ah, dale, nomás. Profesor, eh, todos nos gusta saber los plazos, eh, tiempos, fechas. Eh, ¿Cuánto sería un proceso adecuado entre que los jugadores comienzan a, a, a tomar forma? ¿Y cuánto eh, ya podría eh, ponerse en un fútbol competitivo? ¿Y cuáles serían las lesiones más frecuentes cuando esto se lleva más eh, apurado, este proceso? Sí, mira, son varias preguntas, no vamos a tratar de responder todas las, las inquietudes. Eh, plazo, no te puedo decir un plazo, ¿ya? Sí te puedo decir más o menos las etapas de adaptación de distintos sistemas orgánicos, ¿ya? El sistema nervioso es lo primero que... Que, tarde en que, que se ajusta, es ¿eh? lo más rápido en ajustar, como yo te decía, va a pasar una semana y ya tu organismo empieza a reconocer ciertos movimientos que están adquiridos por patrones repetitivos desde antes, los controles, los giros, los golpes el valor, la sensibilidad para dar un pase corto, un paso profundo, un cambio diferente, todo ese tipo de acciones va a ser lo primero que se recupere, ¿ya? el sistema nervioso capta esa información y inmediatamente la regula ya pasamos después a otros puntos como por ejemplo el metabolismo anaeróbico, lo heroico lo aeróbico tiene muchas fases antes de poder llegar a su totalidad lo primero es una regulación nerviosa, después una regulación a nivel mitocondrial después una regulación a nivel de musculatura eh, respiratoria y todos esos mecanismos se van ajustando y tardan más o menos 40 días en llegar a su, a su mancomunión completa desde lo aeróbico desde el punto de vista de la fuerza vamos a tener unas dos semanas donde vamos a poder adaptar a diversos mecanismos de tensión muscular. Entonces tenemos varias fases. Y yo creo que apunta a eso eh, este plan de reintegro deportivo que ha propuesto la NFP. A entender también cómo son los procesos biológicos y recuperativos de las capacidades físicas que hemos perdido. O sea, si quieres un número, vamos a tener más o menos un mes y medio. Pero ya dentro de ese mes y medio vamos a haber recuperado algunas capacidades o algunas eh, cualidades físicas importantes para, para el reintegro deportivo. Y con respecto a la otra pregunta, ¿era? ¿Se me olvidó Alexis? ¿Las ¿No lesiones más el... que se presentan cuando se apura este proceso? Las lesiones, claro, las lesiones. Si intentamos volver rápidamente, es decir, saltando en la fase 1 la fase 2, lo más normal obviamente van a ser las distensiones y los desgarros porque el organismo ha estado eh, exento todo este tiempo, de acciones como los frenos las desaceleraciones, las contracciones excéntricas, los giros acciones propias que te da el juego ¿ca? y que obviamente llevan un esfuerzo muscular grande. entonces si es que no hubo un trabajo preventivo hecho antes en casa ¿ca? eh, lo más probable es que sufras este tipo de lesiones en la vuelta y ahí yo veo lo bueno y lo coherente de los planes de, de reintegro la fase 1 tiene cierto distanciamiento obviamente con los jugadores pero tiene más trabajo analítico tiene por ahí eh, lo que he visto en algunos clubes eh, carreras de carácter intermitente he visto algunos movimientos ya más futbolizados como giros eh, golpes al balón cosas que vamos a ir adaptando desde lo muscular para no sufrir la distensión y los desgarros que, que probablemente puedan venir si es que pasamos desde el confinamiento hacia un juego reducido en campo o sea, que, que en ese caso como tú dices, si apuramos ese proceso y no hacemos la fase intermedia que es el nexo entre el confinamiento y la realidad competitiva, eh, vamos a caer en lesiones. Entonces yo veo que, que esas pudiesen ser las lesiones más comunes si es que eh, apuramos este proceso. Un, pu sí, un punto importante que vamos a tener que, que tener en cuenta, por, porque incluso en, en un posible retorno se hablaba por ahí de, de partidos, también a mitad de semana, una carga adicional, a los jugadores de tercera edición no estaban acostumbrados, entonces va a tener que, como decía el profe, una oportunidad para profesionalizar todo esto, en donde tiene que haber un trabajo en conjunto, desde el DT, desde el ayudante técnico, el quinesiólogo, preparador físico, el encargado de sanidad, en caso de volver, y no solo para en caso de volver, sino que para pensando en un 2021, o sea, todo lo que se haga va a tener que ser de forma mucho más profesional, porque vamos a estar en el ojo de todos, o sea, si como clubes también estamos pidiéndole mejoras a ANFA, antes de pedir, nosotros tenemos que ofrecer, es eh, mi percepción, o sea, qué es lo que nosotros ofrecemos, si hay un buen trabajo, una buena calidad. Y la última pregunta, profe, para, porque ya se nos va acabando un poquito el tiempo para anclar, porque muchos ha hablado ahora estos últimos días y este último año de la importancia del, del segundo entrenamiento, por así decirlo, que es el que hace el jugador fuera del, de lo grupal, en la forma en que se prepara personalmente. Está el caso de Benzema, que mejoró bastante su rendimiento, Sergio Ramos que a la edad que tiene se lo ve una máquina eh, incluso el caso de por ejemplo Javier Zanetti que con no sé cuántos años sacaba una foto eh, por ejemplo en la piscina y está como un jugador incluso a veces mejor que uno de 20 ¿qué importante es ese factor? porque con Alexis lo vimos y lo comentamos el año pasado, la condición física de algunos jugadores dejaba bastante que decían incluso en la, en la tercera edición era determinante hoy en día en el futuro moderno porque ese segundo entrenamiento que, que se le llama Viene siendo un entrenamiento que va más enfocado eh, en dos aspectos. Uno es lo preventivo, ya, tratar de evitar la mayor cantidad de lesiones. Eso es fundamental, mientras menos lesiones tenga, ya, o menos tasa de lesión hay en un equipo, mucha más disponibilidad de jugadores vas a tener, que va a ser mucho más fácil la rotación, va a ser mucho más fácil también que aguante una carga de partidos consecutivos, un mismo jugador. Entonces, obviamente, el rendimiento sube. ¿Ya? Y el otro punto importante de ese segundo entrenamiento es el fortalecimiento, se hace mucho énfasis también en trabajos de estimulación de otros grupos musculares que a lo mejor no se pueden estimular cuando hace trabajos grupales, ¿ya? algo más específico, trabajo por ejemplo de musculatura fijadora, musculatura sinergista, que es la que ayuda al movimiento, o la que ayuda también en la estabilidad de la articulación, y eso va de la mano con lo preventivo, y generalmente ese tipo de trabajo solo de fuerza, entonces, obviamente, un trabajo complementario hace que este jugador esté mejor preparado, tenga una mayor resistencia a las lesiones, tenga una vida deportiva mucho más larga, como en el caso de Sanetti, que, que me acaba de mencionar, lo hemos visto también en redes sociales con Arturo Vidal y tantos otros, que tienen eh, edad sobre 30 años y siguen rindiendo al mismo nivel. Hago un dato, para hablarte de, de, de un caso que acabas de poner, que es Sanetti. Eh, Bielsa contaba que Zanetti nunca se lesionó, en su vida deportiva, que solo se lesionó una vez y lo lesionó él, ¿ya? Él asumiendo la culpa, Gil, diciendo que se lesionó porque le quitó el gimnasio sin querer a Zanetti. Que Zanetti, antes de entrenar, pasaba por el gimnasio, iba a la cancha, después volvía, gimnasio, camarín. Y esa dinámica, cuando él la rompió en la selección argentina, fue cuando se lesionó a Zanetti. Entonces él lo colocaba como un gran ejemplo de los trabajos preventivos, los trabajos de fuerza que tiene que hacer un jugador para mantener el rendimiento hasta esa edad. Entonces es bastante importante obviamente en el área que, que usted se desenvuelve, bueno, por algo, tantos buenos comentarios, no solo como preparador físico, sino también como persona en la llegada que tiene. Alexis, agradecerte que estuviste el día el día de hoy con nosotros, que te vas cada vez actualizando en lo que pasa con tercera edición, esperamos tener mayor información y que también te nos actualices en lo tecnológico. No, gracias, es importante, voy a estar conversando semana a semana del fútbol, eh, pequeñito profesor, eh, el folclore del fútbol, la mística que genera el jugar con público, eh, ¿cuánto afecta a los equipos o al jugador el no tener esta, esta motivación? Al equipo rival yo creo que obviamente se les facilitan las cosas, ¿ya? al local se le dificulta, siempre es lindo eh, tener el público que te sube el ánimo muchas veces cuando no, las cosas no andan bien. Y buscan la motivación de forma externa en esas cosas ¿ya? que a veces te dan vuelta un partido. ¿no? Entonces, obviamente, ahí eh, retomo ya con el link con lo que proponía Mauricio hace un rato atrás. Psicológicamente, el jugador va a tener que estar más fuerte. ¿ya? Y quizás eh, tomemos esto como una oportunidad también de mejorar desde ese punto de vista. Desde bueno, tengo que arreglármela por mí mismo, tengo que mejorar por mí mismo y no buscar esa ayuda que muchas veces el público te da. Si me preguntan a mí, obviamente es mucho más lindo jugar con público, pero ya que no está, hay que tratar de ser lo suficientemente fuerte psicológicamente para poder sobrellevar este, este, este impas que genera esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, profesor, agradecerle que haya estado con nosotros, que nos haya compartido su experiencia, sus conocimientos. Eh, las puertas siempre están abiertas en el programa y, y queda el micrófono abierto para, para palabras suyas ahí con la gente que lo que quiera expresar. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, darle las gracias al programa, a sus eh, colaboradores también. Eh, al poeta que luché menos, pensé que iba a estar acá eh, en el panel, lamentablemente no se pudo eh, conectar, pero bueno, le dejo también mis mi saludos más grandes. Y a toda la gente que siguió la transmisión, que sigue el programa frecuentemente, y darle las gracias y felicitaciones nuevamente a ustedes por cubrir esta categoría y por hacerlo con este programa tan profesional, tan bien hecho, así que felicitarlo nuevamente y, y ojalá que esta iniciativa dure por mucho tiempo más. Muchas gracias, profesor, por sus buenas palabras, por su disposición sí. para con nosotros. Recordar a la gente que el día sábado en programa Ataque Directo Late va a haber un especial porque cumplimos con Ataque Directo tres años, así que van a estar ahí integrantes del fútbol femenino, eh, también Gonzalo, así que le mandamos un gran saludo a todos, a toda la gente que ha participado a lo largo de estos tres años, que vean el programa del día sábado a las 22 horas, va a ser un programa especial de dos horas, así que le mandamos saludos a todos, gracias a la gente que sintonizó, un abrazo acá desde nuestros hogares, cuídense y que sea gol.